hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube segundo día de lo que es la subasta bajo el martillo objeto 2685 cazatanques de tier 10 de la unión de repúblicas socialistas soviéticas es decir de rusia o de la URSS. bien tenemos en esta ocasión eh, este td con torreta ok que tiene la particularidad de esta vez estar Entregándose por experiencia libre, bien, la experiencia libre mínima requerida son 155.000 de experiencia libre, hay 4.500 en stocks. En stock, recuerden que ayer los que había eran 1.500, hoy hay 4.500, ok? Acá dice que es una oferta competitiva, es la cantidad promedio de ofertas activas que realizan eh, los demás jugadores para el lote actual, una vez que el número de participantes supere la cantidad de lotes disponibles, se calculará el valor de indicadores y podrás verlo bueno ok acá pueden realizar su oferta bien ahora vamos a analizar todos los puntos acá tengo un par de tanques que me resultan más o menos similares con respecto a este objeto 268 versión 5 bueno acá podemos ver este killing no tiene nada que ver el Kilin, el killing o como quieran decirle eh, vamos directamente al, al 268 versión 5 eh, ¿Qué podemos decir de este vehículo? Tiene un 152 milímetros Bien, es un cañón bastante, bastante potente No el más potente del juego Pero está, sí, de los que pegan bastante digamos, Y bastante duro, sobre todo Podemos decir entonces que es un vehículo que está Pegando unos 750 daños promedio fíjense que es el típico objeto ruso O sea, es, un, es que es un pesado al... Es el T-10, básicamente, es el T-10, o sea, no, no hay mucho más que darle. Eh, un cazatanque basado en el objeto 730, eh, T-10, el proyecto permitía montar el cañón en una torreta rotatoria, permitiendo el fuego horizontal en todas las direcciones. La mayoría de la munición estaba en la parte posterior de la torreta para mejorar las condiciones de la tripulación. El proyecto fue cancelado porque requería modificaciones complicadas y costosas de muchos componentes básicos. Bien tenemos cinco tripulantes y podemos decir entonces ya con respecto al vehículo en sí que está pegando unos 750 años promedio, bien penetra 300, eh, 303 perdón, con munición estándar 395 con munición eh, APCR creo que tiene este vamos a ver, ya de paso les voy mostrando lo que es la comparación déjenme ver esto que quería ver si tiene tiene hit esto. ok, no dije nada, tiene hit eh, una hit que penetra 395 no está nada mal, te digo Pensá que la que más penetra el juego Hoy en día es la de chat Panzer con 420 Y 395 para hacer una hit No está, no está nada mal, te digo está, está bastante bastante bien de paso eh, ¿Qué más podemos decir? para que se me va, se me va, se me va eh, 303, entonces con munición estándar 395 con munición hit Y 90 con h Con, no, con los 90 de HE está penetrando eh, Perdón, me está pegando unos 1100 aproximadamente Con lo cual te llega a meter un bombazo de lateral con una explosiva, mejor que no sé, es full de vida, porque si no te baja 1100 de vida, <ríe> te hace mierda, básicamente te va a partir al medio. Recarga con 18,79, brother. Acá tenemos uno de los puntos eh, que tampoco es negativo en realidad. Bueno, sí, ponerle que sigue un poco porque te baja el DPM, pero pensá que pensá que vas a estar pegando mucho, bien. Eh, es una recarga más, ahora vamos a ver la grille y el, y el Tito 4 o el t 10 s 4 Que es más o menos la recarga, es básicamente la misma la de todos Velocidad de giro de cañón, bueno, 18 va a girar lento Menos 5 grados de presión, bueno, esto va a ser un problema, ¿ves? Menos 5 grados de presión es bastante, bastante... Mmm... Eh, digamos, le va a costar un poco cuando haya algún tipo de subida Cuando haya alguna, eh, alguna cuestión que tenga que ver con alguna montañita Alguna colinita, alguna cosita así Le va a costar bastante porque no te va a dar el cañón para bajar bien Entonces eso es todo un gran, un gran problema Después entonces tenemos velocidad de apuntamiento 2.88 Velocidad de apuntamiento 2.88 No está del todo mal Pensá que sos un TD No sos un pesado Sos un TD Se puede usar como pesado y la verdad que sí, también. No estaría nada mal usarlo como pesado. Más cuando ves tier 9 y tier 8. O sea, o, o sea está bastante, bastante bien. Después, eh, dispersión de 0.35. O sea, está excelente. Esta dispersión es muy, muy buena. O sea, con, pensá que podés disparar tranquilamente desde una segunda línea o estar usándola en primera y la verdad es que te va a funcionar bastante bien. Si es que esto es real, ¿ok? Porque muchas veces te dice 0.35 y, y la verdad que no. Puntos de vida 2000 son los puntos de vida de este vehículo. Está está bien. Después tenemos blindaje de chasis, es que es el T10. 120, 90, 40, 230, 90, 60 de torreta. O sea, tenemos 230 en el frontal de la torreta, 90 de lateral, 60 traseros. Y en el chasis, como dijimos, 120 de frontal, 90 de lateral y 40 traseros. Recuerda que estos vehículos no se usan para hacer scrape si lo usas... Eh, así lo está usando mal brother porque no se usa para hacer se porque en cuanto haces un poquito así ya dejas todo plano esta parte de acá y lo mismo de este lado bien estos vehículos se usan de frente puedes angularlo un poquito así y rezar pero es que no se supone que no no se hace no, no se debería de hacer eso después potencia de motor la potencia específica es de 15 con una potencia de 750 15 de potencia específica a ver eh, es tiene la movilidad de un mediano bastante pesado ...o de un pesado bastante o medianamente ligero, podríamos decir, decirlo así. O sea, pensar que 15, esos 48 kilómetros por hora lo vas a poder alcanzar... ...pero vas a necesitar un poco de ayuda. En alguna subida se le va a complicar un poco porque la potencia no es la mejor del mundo. Pero ojo, 15 tampoco está mal del todo, chicos velocidad de rotación 20 con 86 gira lento eh, camuflaje 235 la verdad es que me sorprendió bastante el camuflaje acá lo inflaron un poquito porque realmente quieren que, que estés en una segunda línea ahora lo vamos a ver igualmente pero está tiene un poquito más que la grile quitito 4 encima ¿eh? así que no está tampoco a ver tampoco es un Hellcat, ¿ok? O sea, vamos a poner las cosas en su lugar pero eh, no está no está al toma. El rango de visión 360 y acá vamos a la comparativa que podemos ver que todos están pegando 750 los 3 TD. Vamos a, parar, vamos a agregar una cosa. Yo sé que está mal lo que estoy haciendo, pero es una es para hinchar la obra, no pasa nada. Quiero ver cuánto pega el 268, que es un TD propiamente dicho, ¿ok? El TD eh, tiene la misma penetración. Yo no sé si tiene el mismo cañón. A ver, déjame ver una cosa. Que, ojo que puede ser que tenga el mismo cañón también. Eso no me sorprendería del todo, ¿ok? Eh, a verlo. 152, el M64, no, no es el mismo Ya te digo que Don't this eh, the mismo No es el mismo eh, Déjame configurarlo a ver eh, M64 dijimos Pará, pará, pará Pará porque estoy seguro que no es el mismo Pero si va a ser el mismo me la, me, me hago... Ah no, bueno el otro es el M64, este es el M53. Bueno, es del mismo estilo. Es del mismo estilo. Quería sacarme esa duda. La verdad, tenía una gran duda con respecto a eso porque veo la misma penetración. Eh, y ya me pareció raro. Lo único que si no. La, la diferencia. Bueno, pará, a ver. 395. Sí, sí, sí. Es que no. Es que no, no, no está mal, igual el 268 por supuesto que es, para mí es uno de los mejores, es una bestia Es, es muy parecido, realmente es bastante, bastante similar lo que tiene que ver eh, en los cañones del, del 268 y este objeto 268.5 eh, La penetración es de 303 como dijimos recién, eh, 395 con hit Fíjense que lo que es la cadencia, o sea el tiempo, lo que es la recarga, obviamente este está configurado no Pero pará, vamos a, vamos a hacer así y vamos a sacarle todo, todo, todo, todo para que quede realmente pelado y podamos compararlo realmente como, como viene de fábrica. O sea, pelado. Pelado, pelado. Ahí va. Perfecto. Aplicamos. Listo. Ahora sí. Eh, bueno, fíjense que la recarga este es de 15,82. Mientras que este es de 18,79. ¿Cuál es la ventaja del 1285? En esta reta. Y eso vale un montón, brother. Vale un montón. Porque cuando te viene natural o hacerte alguna cosa rara, vos con el 268 no puedes girar casi. Te cuesta un montón, te cuesta un huevo. Pero eh, nada, eso. Bueno, después. Depresión. Menos 5. Igual que el 268. Fíjense que son bastante similares en este sentido, ¿no? Eh, bueno, después lo que es velocidad de apuntamiento, 2,88. Este 2,59. Bueno, el grill acá le pasa el trapo a todos. Pero fíjate que el Tito 4 también es bastante parecido Bastante, bastante similar en este sentido eh, Resistencia, a los puntos de vida Fíjense que son más o menos todos parecidos Menos la grille, porque tiene la ventaja de estar Atrás eh, en algún arbusto O algo de eso, no, no te conviene exponerte Pero este tanque sí lo puedes eh, hacer que se ponga Un poquito más, ventaja de chasis 120, 230 como dijimos eh, Potencia de motor eh, Potencia específica, que es lo que importa La específica es de 15 Fíjate que le pasa eh, el trapo incluso al el Tito 4 Y está ahí nomás con el 268 O sea, no se va a mover del todo mal Bien, no se va a mover del todo mal Podría decir que hasta se podría llegar a mover Medianamente bien Velocidad de rotación, 20 con 86 Es uno de los peores Fíjense que ahí sí ya tienen que nerfearlo Por algún lado, tienen que castigarlo Si no va a estar demasiado roto Y lo que tiene que ver con el camuflaje 100, 235 lo supera el Tito Lo supera la grille Y está ahí nomás con el objeto 268 O sea que Puedes tener las dos características. Puedes usarlo tanto como TD, como cazatanque en tercera, puedes usarlo en segunda de apoyo o puedes ir al frente también. O sea, no está nada mal ninguna de las tres opciones. O sea, es muy, muy, muy versátil el tanque. Se puede usar en cualquier lugar y en cualquier lugar vas a hacer daño, bro. O sea, es un buen tanque para tener realmente. Ahora vamos a lo importante. Nando, vos qué pensás del tanque en sí? ¿Te parece que vale la pena? ¿La experiencia? No sé qué. El tema de la subasta. Realmente yo creo, así como les dije ayer que no valía la pena eh, que realmente agradezco un montón los comentarios que dejaron ayer me gustaría que me dejen en los comentarios qué piensan de este 268 versión 5 yo creo realmente que vale la pena los no sé lo que oferten vale la pena cuánto pondría si fuera yo eh, y yo calculo que estaría poniendo aunque sea unos 200.000 más o menos de experiencia libre yo sé que tal vez algunos van a decir es un montón otros van a decir no, no es nada más o menos, si querés intentar sacarlo, pensá que hay gente que tiene mucha experiencia libre. Eh, acá tenés un andito 2, ¿entendés? Eh, entonces, unos 200. Realmente, si lo querés, de verdad, de verdad, de verdad. Y hasta 200 y un pelín más, porque si no, te lo van a robar, bro. Ahora, si mucho no te importa, no te interesa, querés ver qué sale después. Y metele 190, 200, 205 mil y ya está, no pasa nada. Pero realmente, si yo fuera el que fuera a ofertar, y te diría que pondrías en realidad 200 y pico, un poco más. Unos 240 o 50 para tratar de llevármelo, sí o sí. A ver, entonces, ¿vale la pena la oferta? Sí. ¿Me parece un buen tanque? ¿Un buen caza? Sí. Me parece un muy buen PD. Tiene mucha pegada, penetra muy bien con munición estándar. No vas a tener que tirar oro. O sea, si tiras oro con este tanque, realmente es eh, al pedo o salvo que esté a mucha distancia, pero encima de la hit tampoco es recomendable a larga distancia porque el otro te gira un poco el chasis y el tiro va derecho a la oruga y vas a decir puta madre que estoy 18 segundos recargando y es imposible bro. entonces de ese lugar yo te diría que, que trates de usar la munición estándar, vamos a configurarlo un poquito para verlo cómo quedaría eh, si supuestamente lo tuviéramos medianamente ya equipado, vamos a poner la barra vamos a ponerle mmm, el mecanismo de rotación uh, Yo este lo usaría Te digo, la verdad es que lo usaría Le pondría algo así yo, mira Así, así Y le pongo, o el mecanismo de rotación porque gira un poquito lentísimo Un poco lento O lo que sea Y le ponemos esto y le metemos acá porfiña Le ponemos Comidinha uh, Bueno Aplicamos Ahora a ver, este sería el tanque posta posta, lo que queda: 750 daños, o se no cambia, 303, 395, como dijimos, con hit, eh, tiempo de recarga 15,25. Esta es la versión final, chicos, equipado con comida, con todo. Normal, no le puse equipamiento morado ni nada. 15,25 tiempo de recarga, o sea que el DPM sube bastante, bastante, 2951. No es el mejor del mundo, ni mucho menos. Pero tampoco está mal, tampoco está mal. Cada 15 segundos meter una bomba de 750, que encima pueden llegar a ser tranquilamente unos 800 y pico, no está nada mal, brother. Bueno, esto no cambia, por supuesto. Eh, ojo que también se le puede llegar a poner, si no, eh, le podés sacar tranquilamente la, la ventilación y le podés poner eh, motor. Ojo que esa tampoco la descarto. Tampoco la descarto para llegar a posiciones muy buenas en las cuales puedas eh, tener la posibilidad de pegar rápido. 15,57 la recarga, 2,69 velocidad de apuntamiento, 0,32 la dispersión, brother, 0,32, o sea, queda muy, muy bien. Eh, potencia específica de 15,9, 15,9 con el motor, o sea, casi 16 de potencia específica, se va a mover bastante, bastante bien Le subís un poquito más la velocidad Sube la, ve la velocidad de rotación Gracias a que le pusimos también el mecanismo de rotación mejorado Rango de visión de 406 metros eh, Sí, ahí bueno Puede que ahí flaquee un poco Por eso tal vez en primera, primera línea Tenés que tener cuidado que no te detecten Porque vos que con 400 metros no vas a ver nadie Yo creo que un tier 5 ya tiene esa, esa visión Con lo cual cualquier tier 10 te va a ver antes de que vos lo veas a él Así que bueno amigos Yo realmente les aconsejo esta vez Sí, les aconsejo que lo, que lo saquen Es una buena oportunidad Es un buen TD eh, es, un, es un buen cazatanque de tier 10 Es ruso o sea que ustedes saben perfectamente que los rusos siempre son lo mejorcito del juego, eh, por eso este, tiene, son órdenes de Minsk, eh, básicamente, nada, nada, pero hablando en serio, está muy bueno, realmente tenés buenos puntos de vida, tenés, tenés la posibilidad encima de rebotar, a ver, no es que es un rebotero nato, pero vas a rebotar un par de tiros seguro, si lo usás en la tercera línea no está nada mal, si lo usás en segunda línea no está nada mal, y si lo usás en primera línea tampoco está mal. Del todo mal. Lo que sí va a tener cuidado es que, digamos, depende con quién te enfrentes. Porque estando en primera línea va a tener que tener mucho cuidado porque la depresión te puede llegar a trolear un poco, ¿bien? La depresión de ese cañón de menos 5, vas a querer disparar y vas a tener que asomarte y asomarte y asomarte y, y terminas mostrando todo el chasis, la panza, te la clavan todas ahí y te vas a ir con un cero más grande porque si justo te agarra una FB de abajo y te mete una Hesh. Te va a volar la mitad de la vida tranquilamente o incluso más. Así que bueno amigos, hasta acá el video de hoy. déjame en los comentarios, dejase el like, suscríbete. Quiero saber si van a sacar la subasta, si van a hacer la subasta por este 2685. Y cuánto van a poner, esa es la gran pregunta. Cuánto le van a meter al 2685. Después vamos a estar haciendo una encuestita. Gracias a todos los que participaron ayer, como 125 personas participaron de la encuesta. Estén atentos a otra cosa también, que abajo acabo de armar un grupo de... Telegram, bien, para los fanáticos del WOT, para aquellos que quieran ahí charlar y ver qué, qué van a si van a participar de la subasta o no, estoy dejando abajo el link del de grupo, el grupo, el grupo nuevo de Telegram. Así que bueno nada amigos, muchas gracias por sumarse, los quiero mucho, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau chau.